Pues soy Marina y soy estudiante de tercero de diseño. Vale. Hola, me llamo Lynn, estoy estudiando farmacia en quinto año.